Hola chicos, ¿qué tal? Soy Lucía, soy de Perú y vengo hoy de invitarles a formar parte de esta gran organización de jóvenes líderes y voluntarios. Dentro de ahí es que no solo te formas como líder o como voluntario, sino que también aprendes muchas cosas. Una de ellas es la autoconciencia, es decir, eres consciente de tus habilidades, de tus fortalezas y de tus puntos de mejora que te van a servir muchísimo en tu vida diaria. Asimismo, amplias muchísimo tu red de contactos ya que conoces personas de diversos países y te vuelves una persona muy orientada a soluciones, Es decir que sabes que no es óptimo estancarse en un problema, sino que es necesario buscar soluciones para poder combatirlo. Sin nada más que decirles chicos, los invito a formar parte de esta organización, la cual les va a llenar de muchas experiencias muy bonitas y vas a aprender muchísimo cosas que realmente no te enseñan en la vida Así que espero que tengamos unos de más y verlos pronto en la organización.